Muy buenas a todos, eh, soy Nacho García, aquí en una nueva entrevista para elbichologo.com. Hoy tengo el placer de contar con Atanasio Fernández, Nacho para los amigos, que trabaja eh, como funcionario en la Junta de Extremadura. Para los que no sabéis españoles, la Junta de Extremadura es una especie de gobierno local a nivel, que trabaja a nivel regional, eh, que está bajo la dirección del gobierno central. Muy buenas, Nacho. Hola, Un placer buenas. tenerte aquí. Encantado de estar contigo esta tarde. Eh, gracias por cedernos tu tiempo, que sé que andas muy liado y además hoy ha sido un día bastante, bastante ageteado, pero al final has, me has hecho un huequillo aquí para, para hacer, esta, hacer unas preguntillas para mil lectores. Wow. Bueno, vamos a empezar ya con la entrevista. Eh, Nacho, ¿cómo te decidiste entrar a trabajar en la Junta de Extremadura? Bueno, decidir lo que me decidiese, no fue aprovechar la oportunidad, no en un momento de mi vida pues surgió la posibilidad de, de hacerlo, yo ya estaba trabajando, en aquel momento estaba trabajando en una ONG, en ADN y anteriormente bueno me había comportado como un biólogo al uso, había trabajado en todo lo que me había salido por varios variopinto que fuese, ¿no? pero en aquel momento estaba trabajando, pero surgió la posibilidad porque la oferta pública de empleo que se presentó aquel año, eh, salieron seis plazas de biólogo, que era algo que, que no había ocurrido nunca. Decir, eran las primeras plazas que salían de biólogo y salieron seis. Eh, además, salieron de agente de medio ambiente, que en aquel momento creo que fueron, pues no sé fueron 50 o 60 plazas de, de agente de medio ambiente. y Me presenté a las dos, a las de agente de medio ambiente y, y a las de biólogo. Y bueno, pues eh, decidí porque, me decidía yo porque vi que al ser un número alto de plazas podía haber más posibilidades de, de acceder a alguna de ellas o al menos quedarme en bolsa, eh, a esperar a que me llamasen en algún momento. Bueno, y tuve la suerte de, de aprobar la oposición. Por curiosidad, ¿no recordarás cuántas plazas, o sea, cuánta gente se presentó a esas 56 plazas? Sí, sí, 110. Ah, bueno, buen... When... No, me acuerdo porque oh, tenías que tener en cuenta el número de contrincantes también. Claro, claro, una buena, una buena ratio. Sí. Bueno, ¿y cuál es el proceso a seguir para ser empleado de la Junta de Extremadura? ¿Solo se puede acceder por oposición? Eh, en principio sí, claro, todos los años sale una, bueno, cada X años eh, sale una oferta pública de empleo y esa oferta pública de empleo pues contempla cuántas plazas salen de cada una de, de las distintas de las distintas titulaciones, ¿no? Y bueno, pues tiene que haber esta oferta, una vez que se plantea la oferta se convocan las oposiciones y a partir de ahí pues puedes entrar como funcionario o como laboral someterte al periodo de exámenes y de pruebas que hay y finalmente pues bueno, pues bueno, después de, la, de esas pruebas valoraremos que hay de por tiempo que haya trabajado en la administración en su caso, de la valoración de los currículum, etcétera, eh, y de otros méritos, pues, pues accedes o, o no accedes. Pero no es la única manera, bueno, eso es para trabajar como funcionario. ¿no? Eh, cierto es que, que en aquella época era la única manera de trabajar en la, o sea, dentro de la administración pero para trabajar para la administración ahora mismo hay muchas más opciones, es decir, que, que si se puede eh, trabajar para la administración administración a través, por ejemplo, de, de las empresas públicas de, de empleo, como es el caso aquí en Extremadura de GPEX, que actualmente es la que contrata la mayor parte del personal de, del personal que trabaja en, la, por ejemplo, en mi dirección general, la en la Dirección General de Medio Ambiente o la Consejería de Agricultura. Yo creo que ahora mismo hay casi más personal contratado por empresa pública que, que por funcionarios de oposición. Eso es muy interesante, porque yo creo que mucha gente tiene la idea de que para ser funcionario, bueno, para trabajar para la administración, solo puede ser por oposición. O sea, para ser funcionario sí, pero puedes trabajar para la administración en otro, por, otro, por otros caminos, ¿no? Digamos que habría dos opciones. Una sería a través de tu propia empresa, que tu, tu biólogo tenga tu propia empresa y concurses a, a, bueno, a las licitaciones que... Desde, desde la administración y la otra que es la más, la más común para bueno, pues para la gente que, que ha terminado, que está ahora mismo en, en situación de, en, de desempleo, pues recurrir a, a la empresa pública que tiene sus criterios de selección, su, su portal del empleado en el que ellos tienen que inscribirse para, para optar a las distintas plazas, presentar su currículum y después les llaman y les convocan en función de las plazas que, que vayan saliendo. Muy bien, pues tú a lo largo de tu carrera has sido director técnico de diversas áreas protegidas. ¿En qué consiste esta labor? ¿Nos las podrías resumir así brevemente? Bueno, sí. <ríe> <ríe> A la labor de, eh, es una labor curiosa porque la gente se piensa que el director de un espacio es el que está siempre allí sentado encima de una piedra viendo pasar las grullas y contándolas haciendo los censos y tal y luego bueno pues tiene su parte eh, su parte un poco más madura en el sentido de que tú eres un poco el, el intermediario entre entre, entre bueno pues entre las personas que viven en ese espacio y que, que digamos que por los propietarios de ese terreno, los ayuntamientos, etcétera, y la administración, ¿no? Entonces bueno, el director del espacio es el que se encarga de de, de hacer todos los informes que, que, que sean pertinentes hacer allí o pues informes de impacto ambiental cualquier digamos, cosa que requiera un informe recae esa responsabilidad sobre el director del espacio ¿no? y eso lo hace pues digamos haciendo cumplir que es su principal misión el plan rector de uso y gestión que exista o el plan de gestión que exista en ese espacio que normalmente pues, todos los espacios cuentan con, con un plan de gestión en donde se establecen las directrices las limitaciones, lo que se puede, lo que no se puede los programas que hay que desarrollar eh, los objetivos de conservación o de educación ambiental, etcétera, que hay en ese espacio, y es su principal objetivo, ¿no? o sea, que se cumpla ese plan rector a lo largo del tiempo, y además pues tiene otras funciones como ser secretario de la Junta Rectoras, normalmente estos espacios protegidos cuentan con un órgano de participación social, que son las juntas Rectoras, y bueno, tiene que estar presente en todas ellas y, y, y tiene la labor de, bueno, pues de secretario de esa, de esa Junta, junta Rectoras, ¿no? Y bueno, básicamente ese es su trabajo, el... Además de eso, pues bueno, hay veces que te toca coordinar también los centros de interpretación, si el, si el espacio en cuestión tiene un centro de interpretación, pues te toca un poco pues, pues, ver la programación de ese centro, gestionar los problemas que pueda tener el personal allí, motivar a que la gente visite ese centro, en fin, y luego todas las obras y proyectos que se desarrollen allí, un proyecto de señalización, de crear una nueva ruta, de hacer una zona de aparcamiento, de hacer una reforestación, de pues todas esas cosas también las tiene que plantear el director de el director del espacio. Vamos, que no te aburres, ¿no? no me aburro. Eso, eso de que los jefes están ahí sentados sin hacer nada, en este caso no, la... <risa> no, no tiene nada que ver. ¿no? Es, una es un mito, es un mito. Bueno, como un bicho loco, pues también me gusta mucho mi trabajo, ¿no? Y yo realmente pues disfruto con el tema de, de, la, tanto de, de la, la dirección de los espacios, que por suerte, pues llevo ya 18 años gestionando espacios, pues la verdad que es una labor apasionante, ¿no? Actualmente eres el director de programas de áreas protegidas. ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué funciones tienes? Bueno, la Dirección de Programas de Áreas Protegidas, eh, digamos que es la parte dentro de, de la Dirección General de Medio Ambiente y a su vez dentro del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, que se encarga de, bueno, pues, de, en concreto de las áreas protegidas, de la gestión de las áreas protegidas, de implementar pues todo lo que tenga que ver con ellas. pues Por ejemplo, el trabajo que, que, que llevamos más intensamente ha sido todo el proceso de implantación de la Red Natura 2000 en Extremadura, que se lo cogí pues, desde 1997 que fue cuando entré en la Junta, pues hasta prácticamente ahora que hemos culminado algunos de, los, de, de, de estos trabajos y hemos desarrollado pues desde, desde la designación de los lugares hasta finalmente ahora eh, la aprobación de los planes de gestión y el plan director de Rematura 2000. Todo ese trabajo, en el que hemos hablado solamente pues, 18 años, eh, se hace desde, desde, esa, desde esa dirección de programas. ¿no? Se hacen también las nuevas declaraciones de espacios, eh, la elaboración de los planes rectores o de los planes de gestión o de los planes de ordenación de, de, de todos estos territorios. Y, y bueno, pues también se, con, se lleva por la gestión de, de las obras, de, lo, de, la, de cualquier tipo de contratación que se haga relativa a estos espacios y en los últimos años, sobre todo los últimos 8 o 10 años, hemos estado trabajando en una línea de ayudas, ayudas para el desarrollo sostenible que se llaman, eh, que son unas líneas enfocadas para los propietarios de, de, de las áreas protegidas, pero unas ayudas muy, muy curiosas, ¿no? porque a diferencia de otras ayudas, de, por ejemplo de las que se manejan en la Consejería de, Agricult de Medio Ambiente, perdón, eh, la Consejería que son ayudas horizontales, estas son ayudas pues destinadas a, primero, a propietarios que estén en espacios protegidos a eh, esos propietarios que tengan especies protegidas, que nidifiquen allí, que tengan un, una responsabilidad grande en la conservación de esas especies que ellos se involucren en realizar determinadas acciones de conservación que a, a su vez sean pues, beneficiosas para, para estas especies y están teniendo una buena aceptación y la verdad es que bueno, hemos ido mejorando estas ayudas a lo largo del tiempo y actualmente creo que son bueno, pues, un referente ¿no? en cuanto a, a cómo aplicar eh, ayuda para la conservación implicando a los propietarios a través de acuerdos de colaboración en áreas protegidas. Sí, la verdad es que yo creo que es muy importante eso de implicar a la gente en tanto la conservación y además hacerlo de forma que, que se interesen ¿no? Por, y que se, pueden, se impliquen activamente, no solo simplemente que sea poner limitaciones al uso que puedan hacer del espacio, sino que bueno, que, que favorezca eso de la implicación ¿no? de, de los propietarios que están viviendo allí y que, y que son los que mejor pueden ayudar a conservar la zona. ¿no? Claro, además ten en cuenta que la base de estas ayudas es establecer un acuerdo de colaboración entre el propietario y la Dirección General de Medio Ambiente. Entonces ellos, digamos que se pactan previamente cuáles son las, cuáles serían las, las acciones más interesantes para hacer en su, en su finca, ¿no? Pues cambiar la alambradas de pino, hacer una charca, hacer una siembra en la que se coseche en tal fecha o hacer una siembra de determinado cultivo. Pero además ellos, eh, digamos que lo que le puntúa son una serie de compromisos voluntarios. Eh, pues, por ejemplo, yo voluntariamente... A lo mejor dejan de cazar una zona, eh, dejan una zona sin, eh, sin desbrozar o mantienen una charca sin pastoreo, cosas que digamos que tienen beneficio a la conservación y a su vez pues bueno eso le hace digamos más candidatos para percibir las ayudas. Y al final hay una concurrencia competitiva, el que más puntos tiene en cada uno de, de estos apartados es el que el que se lleva las ayudas. Sí, me parece muy interesante. Nos, ha, nos has hablado de, de la Red Natural 2000 hace un momento. Para quienes no lo sepan, ¿en qué consiste exactamente y cuántos espacios extremeños la integran? Eh, bueno, la Red 2000 eh, a grandes rasgos es la red de áreas protegidas más grande del mundo, eh, por supuesto la más grande de Europa y es una red de espacios protegidos a nivel europeo que pretende pues, garantizar su biodiversidad. ¿no? se basa en la aplicación de dos directivas, una directiva que es la directiva de aves eh, específicamente para estas especies y la directiva de hábitats que se llama en general, pero que eh, eh, o bueno, en general comúnmente no, pero otra directiva que se encarga de los hábitats naturales y del resto de especies que de fauna y flora que no son que no son una vez. Eh, el, pro, el proceso de consolidación de esta red, pues, eh, que llevamos, pues llevamos casi 26 años, se empezó con la red Natura 2000, yo la cogí, pues como te digo, pues hace 18 años y, y no hemos parado, es decir, que seguimos trabajando en esta red, empezó siendo pues una delimitación de, de lugares y actualmente son pues 151 lugares los que tenemos de, de red Natura en Extremadura, en la red digamos protegida más grande que tenemos en la región, son pues aproximadamente un 30% de, de nuestra comunidad autónoma y, y es igual aquí que en francia que en alemania es decir los criterios de conservación son los mismos los principios son los mismos y poco a poco puesto que es por imperativo legal es decir es una ley a la es una protección a la fuerza de alguna manera eh, realmente pues ha conseguido que, que, se, que esta red pues se haya consolidado porque estábamos obligados a cumplirlo de hecho si no lo cumple tiene un dictamen motivado una carta de emplazamiento termina en el tribunal de luxemburgo comisión que cumpla esos criterios no ese es quizás un poco el éxito es decir que, que tenga que ser la fuerza. Si lo comparamos con las áreas protegidas que se designan, digamos, por voluntad regional o por voluntad nacional, eh, vemos que esas redes son mucho más, más... Por ejemplo, en España no superan el 10% del territorio, mientras que la Red Natura 2000 sí, la Red Natura 2000 actualmente es el 27% de, de España, con lo cual, pues, bueno, son cifras que, que son así por esto que te digo, ¿no? porque por la obligatoriedad de cumplimiento de estas directivas europeas me parece también muy interesante no, yo sí conocía la red Natura ¿no? pero creo que está muy bien eso de que a nivel europeo ya que hay un espacio común también se conserve de forma común ¿no? y la verdad es que la mejor forma de hacerlo es obligando por ley ¿no? ya que si no es, es difícil sale a cada uno de modo propio bueno, pues, eh, todo lo que nos estás contando exige una labor de coordinación enorme, ¿no? Eh, y esto estos puestos conllevan la elaboración de numerosos proyectos y algunos muy extensos. ¿Cómo los afrontas? ¿Cuál es tu proceso para llevar a cabo todos estos proyectos enormes a los que tienes que ver? que Estamos hablando de cosas que, que tienen una implicación europea, ¿no? En este caso, por ejemplo, con la Red Natural 2000. Bueno, pues... Sobre todo últimamente con bueno, últimamente, eh, un trabajo de equipo, es decir, en, en, en estos procesos está implicada mucha más gente eh, por suerte desde el 97 pues hasta ahora ha cambiado mucho la administración regional antes estábamos cuatro personas en, un, en una pequeña habitación ahora estamos divididos en dos naves en una nave pues solamente están los técnicos de gps en otra están los técnicos de distintas áreas y tal hemos crecido una estructura pues hay una sección de vía silvestre una sección de una dirección de programas de conservación otra de sección de educación ambiental pues toda esa estructura no empezó así o sea, empezó sea, seguir ha ido creciendo con el tiempo y bueno gracias a eso, eh, a ese apoyo de estructura pues, y de disponer de, de personal técnico para llevarlas a cabo, o sea, se ha podido hacer. ¿no? También es cierto que, que hemos tenido pues, apoyo económico de la Unión Europea a través de los fondos FEDER en su momento, FEADER posteriormente eh, y otra serie de, digamos, de herramientas financieras que nos han permitido crecer en ese sentido. ¿no? Pero bueno, eh, a la hora de afrontarlo es ponerte a trabajar y, y tener las ideas claras e intentar pues, bueno, siempre pues, buscar financiación para, para intentar llevarlos a cabo. Por ejemplo, eh, eh, concurriendo a los proyectos live muchos de la, de la de gran parte de la financiación de nuestros servicios a lo largo de los años ha sido a través de distintos proyectos online eh, y no dejamos de presentarlos, es decir, que sabemos que por, quizás por la importancia que tiene Extremadura para determinadas especies tenemos pues ciertas preferencias o ciertas posibilidades para, para conseguir estos proyectos. ¿no? Uno de los últimos que hemos presentado ha sido muy curioso muy curioso también para eh, un, unos lugares muy concretos que tenemos de Renatura 2000 que son las cepas urbanas. Hemos declarado cepas dentro de núcleo urbano algo que no existe en ningún sitio de Europa. Eh, bueno, hay, hay sitios de Europa en los que hay cepas o, o incluso zonas de especial conservación, CEC, en, dentro de núcleos urbanos, pero porque pasa un río, porque tiene un, un bosque, pero eh, lo que es la plaza del ayuntamiento con la IBEX, <risa> o tal, las cuatro casas viejas y tal, o el casco histórico de Cáceres, o el casco histórico de Trujillo, o de Plasencia o de Jerez de los Caballeros, eso no tenía, no tenía antecedentes hasta la fecha. Hemos sido los primeros en hacerlo y están destinadas a cepa a la conservación del cernícalo primilla, que es una especie que ni en, en una rapaz que nidifica en estos, en estos núcleos urbanos y que más de la mitad de la población está en los núcleos urbanos. Así que hemos planteado un proyecto live este año para intentar pues, pues, desarrollar todo un, todo un, una serie de medidas de conservación que garanticen la conservación de, de estos lugares. ¿no? Es muy interesante, ¿verdad? mucha gente pasa por la ciudad sin ver lo que hay y cuando le empiezan a explicar, oye, pues mira, aquí se puede vetar, aquí se puede cual, aquí hay cérnica, la gente alucina. ¿eh? Por lo menos aquí aquí en Badajoz me pasa eso con, con los colegas, cuando lo llevo por ahí al bueno, <risa> la luz también cepa. una cepa. Claro, no te puedes sorprender de que veas moritos, de que veas espátulas, que veas una colonia con cientos de parejas de, de diversas especies de garza. y bueno, pues por eso por eso cepa, pero igualmente eh, cuando paseas por Trujillo y de repente ves ese cielo lleno de cernícalos primillas alrededor de pues la es plaza. Es espectacular. Eh, y encima todos los rincones ocupados por cigüeñas blancas. Eh, puedes hacer rutas ornitológicas en muchas, en muchas localidades, ya no solamente en pueblos, sino incluso en ciudades, ¿no? Y, bueno, ya nos has comentado un poco que, que hacéis tanto trabajo de campo como trabajo de oficina, ¿no? Pero, ¿cuál es la proporción de, de uno y otro en tu trabajo diario? ¿Qué hay de campo y qué hay de gabinete? Ahora mismo... Me gustaría llegar a un 10% de campo. Hay temporadas en las que básicamente todo el trabajo es de, de gabinete porque o bien porque estás liado con las ayudas, o bien porque estás con algún decreto, o bien porque estás con, con algún proyecto que, que no te permite salir al campo. ¿no? Eh, cuando vas al campo hay veces que es para solucionar problemas, que eh, bueno, que tienes que ir, lógicamente, pero, pero bueno, por suerte, como tengo ahora la dirección de dos espacios, ahora llevo la dirección del, del parque natural de cornalvo y, y de la la zona de interés regional de, de la Sierra Grande de Ornacho, ¿no? eh, Bueno, me encargo de hacer los informes, como te he comentado antes. Entonces eso te obliga a que cada cierto tiempo tengas que ir a estos espacios y hacer los informes o colaborar en los censos o acompañar a la guardería en de determinadas actividades. O entonces, bueno, pues esa es mi parte. Mi parte. Luego, claro para saciarme porque yo necesito campo como buen campero o buen biólogo, lo tengo que hacer en mi tiempo libre, ¿no? Que sigo siendo, aparte de mi trabajo, pues mi afición sigue siendo, sigue siendo pues el campo y en especial las aves, ¿no? Uh -huh. Y respecto al trabajo en la junta, ¿cuál es el grado de penetración de la tecnología en la Junta de Extremadura? ¿Qué herramientas así más tecnológicas usáis? Eh, bueno, eh, a ver, eh, ha habido un cambio, eh, a lo largo sí. del tiempo un cambio y. Mm, a lo mejor hemos quedado un poco estancados en la parte informática, porque tener en cuenta que cada cambio informático en la Junta implica muchísimo, ¿no? O sea, sí, en sí, su sí. momento el software libre, todo esto, pero incluso era complicado de, de, de implantar a, a gran escala, ¿no? En toda la administración. Eh, eh, en ese sentido quizás lo, lo que estaba lo que está cogiendo ahora más fuerza y bueno pues hay un apoyo grande de la Dirección General de Administraciones Electrónicas y, y, y Tecnología que, que bueno que, que estamos yendo hacia la administración ya un poco electrónica no eh, y ya hemos tenido algunas experiencias de por ejemplo de tramitar las ayudas a través de a través de bueno pues a través de tu ordenador puedes solicitar y te informa y te mandan un, un email o te mandan un WhatsApp incluso a un mensaje a tu móvil con, con la información sobre cómo está tu ayuda, si la has solicitado o el plazo que tienes ¿no? entonces en ese sentido creo, tengo muchas esperanzas que en el futuro evolucionen en ese sentido, reduzcamos el papel que ha sido una de las, de las... cuando ahora mismo cualquier persona y te sorprendería porque eh, bueno en cualquier convocatoria de ayuda el 99% de la gente eh, y tenemos mucha gente que bueno, del medio rural, de, de zonas protegidas pues que a lo mejor cabría pensar que no tienen acceso a esos recursos y lo tienen, hoy en día cualquiera te presenta una solicitud electrónica desde cualquier punto de, de la región ¿no? y como te decía pues tengo esperanza de que eso evolucione mucho ¿no? eh, para bien, no, para, para mejora de la relación con los ciudadanos y de la gestión, ¿no? Porque es mucho más. En vez de tener que volver a escribir el nombre del solicitante la suscripción, <risa> <risa> todo pues ya eh, digital, ¿no? Eh, también hay otra parte importante que ya más relacionado con la gestión de nuestro servicio que ha sido, bueno, pues todas las herramientas de sistema de información geográfica. Eso ha dado un, un vuelco radical. Yo me acuerdo en el año 98 99 hacíamos fotocopias en acetato de de unas coordenadas para que la gente lo pusiera los agentes lo pusieran en los mapas para calcular las coordenadas de donde se encontraba un lido sobre un 1.50000 ¿no? y claro pues ya y eso lo he prohibido o sea, no hace tanto tiempo que era así ¿no? los mapas 1.50000 calculando la coordenada ¿no? ya después llegó los gps y ahora por ejemplo estamos trabajando en, en, un, en los sistemas android para facilitarles a, a los agentes de medio ambiente unas tablets en las que salen con ellas al campo en la que se cargan descargan directamente la cartografía de, del lugar exacto en el que se encuentran si visualizan el nido allí pues marcan la posición, ya les sale la posición exacta de, de ese nido eh, a la vez se te abre un desplegable en el que rellenas en campo esos datos y cuando llegas a un sitio de contención wifi pues puedes mandar los datos a, al, servicio de, al servicio de conservación y se integran integra hay un filtro ¿no? en la base de datos ¿no? por ahí van los tiros, eso, ese, eso está sucediendo ya y estamos, estamos comprando las cables o sea que hemos desarrollado durante 2-3 años el, la aplicación se llama fama droid y de software libre también y la hemos adaptado a nuestras necesidades y por ahí creo que en los próximos años va a haber un cambio pues, radical en la manera de, de trabajar nuestra ¿no? a la hora de recoger los campos con mucha más precisión eh, con mucha más eficacia porque además pierde menos tiempo y, y todo ¿no? porque recibimos la información en, en la oficina casi al momento de, de obtenerlo en el campo ¿no? eso es una gozada yo he tenido que estar recogiendo datos ahí con las ortofotos en una carpeta así gigante que vas ahí que si te llueve, que si no sé qué, lo de tablet es una maravilla. El otro día bajé al tercero y me encontré allí con las cajas de los unos 50.000, ¿no? O sea, sí. Es, es, es qué cosa más interesante, ¿no? Y ya está todo olvidado, es decir, que ahora mismo, bueno, para cualquier, simplemente con el teléfono móvil ya consiguen muchas cosas, ¿no? Pero si además esas esa posibilidades, la, digamos, la encauza hacia una aplicación informática que luego le pueda sacar mucho más partido pues tanto mejor, ¿no? Nada, que es, eso, eso es una gozada. Prácticamente todos los estudios que, no solamente los que hacemos nosotros, sino los que encargamos a empresas, eh, vienen todos en un formato, les decimos ya el formato para que luego sean directamente, eh, nos podamos incorporar directamente en nuestra base de datos y, y gestionarlos pues a nivel de, eh, una vez que tenemos esos datos, todos los técnicos pueden utilizar esa información. ¿no? Creo que es un gran avance. Mucho, sí. Ya nos has comentado que la Junta de Extremadura, eh, su labor ambiental es mucho de conservación, pero que no es lo único a lo que se dedica. También nos has comentado algunas cosas sobre proyectos de divulgación y educación ambiental. ¿Nos puedes hablar un poquito más, así en general, de cuál, qué tipo son estos proyectos y cómo, cómo realiza educación ambiental la Junta de Extremadura? Bueno, todo eso está dentro de la Dirección General Nuestra, de la Dirección General de Medio Ambiente, eh, tiene una sección... <coughs> Perdón, dentro, del servicio de, dentro del servicio de conservación de la naturaleza y áreas protegidas eh, está tanto conservación como la parte digamos, pura y dura de divulgación y educación ambiental. Y bueno, somos compañeros todos entre nosotros porque estamos en el mismo servicio y tenemos estrecha colaboración porque luego, eh, sí si es cierto que tú desde la dirección del Programa de programas de áreas protegidas haces educación ambiental, pero el director de programas de conservación también hace educación ambiental y eh, la, la, la, la jefatura de servicio de, de, de, de silvestre también lo hace es decir que la educación ambiental ahora mismo va implícita en prácticamente entro, en todos los proyectos si yo presento un proyecto de conservación del ternero Primilla, llevo una parte de educación ambiental en la que normalmente pues recurrimos a los compañeros de, de la sección de educación ambiental pues bueno pues para que porque ellos tienen los contactos con los colegios con los centros de interpretación y todo esto la educación ambiental es el futuro es decir que, todo el que educación ambiental es son batallas que se van ganando para, para el futuro, y de hecho, pues creo que, que hoy en día pues, se, invierte, se invierte bastante dentro de nuestra dirección general en, en este sentido. ¿no? Solamente tienes que ver la red de, de centros de interpretación y la cantidad de actividades que se desarrollan en, en, en ellos, ¿no? y aparte de, otro, de otros programas. Pero digamos que está todo centralizado ahora mismo en, en, en nuestro servicio, en el servicio de conservación de la naturaleza. La verdad, es que eso yo creo que es una labor muy importante, o sobre todo en, en etapas juveniles o incluso más pequeños eh, enseñarles ya un poco lo que es la naturaleza cómo conservarla, por qué conservarla y por qué les interesa conservarla, creo que es muy muy importante de cara a generaciones futuras no, sin duda, sin duda, porque son son el futuro y, y en otros sitios nos llevan varias generaciones de, de, de ventaja, ¿no? Es decir, que, que aquí ahora mismo queda todavía mucho mucho camino por recorrer en ese sentido. No es igual, pues mi generación, por ejemplo, la que tú eras el tonto los pájaros, el raro, el que, el que se preocupaba por, por temas medioambientales y... Tú ahora mismo a un, a un niño pues de, de, de secundaria, por ejemplo, le hablas de problemas de conservación y sabes de lo que le estás hablando, porque ha tenido oportunidad de ir a un centro de investigación, ha tenido oportunidad de que le hayan dado una charla, ha tenido oportunidad de ver cosas, de material divulgativo, digamos que es, es un bombardeo continuo, ¿no? de, eh, ojalá fuese más bombardeo, ¿no? pero sí tiene más, más oportunidades de, de, de acceder a esa información que antes, bueno, pues a mí me llevaron a ver la central nuclear de Valdecaballero, nunca me han <risa> a ver algo, Es decir, que han cambiado las cosas y afortunadamente la educación ambiental se ha convertido en un pilar importante. ¿no? Bueno, hemos hablado mucho sobre áreas protegidas, pero seguro que mucha gente se pregunta cómo se declara un área protegida. ¿Qué características va a tener la zona o qué pasos deben darse o qué, qué proceso hay que seguir grosso modo para que una zona sea declarada zona protegida? Ahí, las áreas protegidas son de. de, de diverso tipo, ¿no? Por resumirlo, hay dos grandes.. tres grandes grupos de áreas protegidas. Por un lado están los espacios naturales protegidos, que son los que declara la comunidad autónoma. Eh, la comunidad autónoma pues tiene 10 categorías. Eh, está el parque natural, la reserva natural, los árboles singulares, los corredores ecoculturales, etcétera. Pues todas estas figuras. Eh, es potestad de la comunidad autónoma. Yo, pues, los criterios son muy amplios. Cualquier zona que, por su rareza, singularidad, no sé qué, no sé cuánto, pues eh, es unos conceptos muy genéricos que prácticamente te permiten que, adecuándote a esa figura, puedas declarar distintos tipos de, de, de espacios protegidos en, en, en la región. ¿no? Eh, luego, por otro lado, tendría la, la red Natura 2000, que la red Natura 2000 ya sí te viene establecido cómo tienen que ser estos sitios para las aves aquellas que cumplan estos criterios, que tengan estas especies, que tengan estas poblaciones. Eh, para la directiva de hábitat, este tipo de hábitats con este estado de conservación, para estas especies en número suficiente para garantizar su supervivencia eh, y bueno, esos son, los, digamos, los criterios básicos, ¿no? eh, Luego, pues te llega, una vez que tú tienes claro, eh, en general, ¿no?, cuáles son las zonas que tienes que designar, hay un proceso que, que es de consulta, tienes que hacer consultas una vez que tienes, digamos, el proyecto de lo que quieres declarar, con, independientemente de la figura que sea, eh, tienes un periodo en el que tienes que hacer consulta a las distintas a instituciones ¿no? pues a otras direcciones generales a las confederaciones a las diputaciones a las asociaciones agrarias a las asociaciones conservacionistas para ver si tienen algo que decir en relación con, con, esa, con esa declaración ¿no? después eh, por abrir la la participación ciudadana pues hay un periodo de información pública normalmente de un mes en el que el proyecto de declaración de ese lugar se somete a esa información en que cualquier ciudadano eh, de extremeño o de fuera de extremadura puede eh, alegar lo que considere necesario que no le parece bien que le parece mal que quiere añadir esta zona o ¿no? que le gustaría esta otra, ¿no? Pues ese proceso digamos que está abierto. Una vez recogidas todas esas consultas y toda esa información pública, se elabora pues la propuesta definitiva y eh, dependiendo de los casos, bueno, habría otro paso que en, la, en los espacios protegidos, por ejemplo puede haber incluso una audiencia pública a los interesados, es decir, que a todos los propietarios del terreno no solamente eh, o sea, le, le tienes que preguntar directamente es decir, eh, le tienes que dirigir una carta diciéndole se va a declarar su un espacio protegido, usted está dentro de ese espacio protegido, esto es lo que se va a hacer y digamos que se le da la opción de digamos personalizada de que, de que, de que él pueda opinar al respecto. Como te decía, una vez que tienes todo eso y has escuchado todas las opiniones y todas las alegaciones, eh, se somete pues a aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta y dependiendo de los casos, por ejemplo, en el caso de los parques naturales, aprobado por ley, o el resto de las figuras se aprueba por, por un decreto de la, de la Consejería de la Consejería, pues en nuestro caso la Consejería de Medio Ambiente y Rural, eh, que sería como culminaría el, el, el proceso con la aprobación, la publicación en el DOE de, de, de, de, de, de este espacio, de esta área protegida. Ahora que un complejo, un un proceso complejo e interesante. Bueno, en algunos casos, a ver, el de me parece que fueron 27 años lo que se terminó. Porque, bueno, se declaró primero de una manera, después un recurso de los propietarios, no un recurso en contra, se anuló la declaración, se volvió a empezar todo el procedimiento, una vez que estaba casi concluido hubo otro recurso de los propietarios en contra de la declaración, eh, hubo que volver a empezar el proceso, se aprobó el plan, y bueno, cuando quisimos terminar, eh, miras para atrás y dices, vamos bueno, a ver si esto empezó en 1900, no sé, Cuanto, ¿no? y el, bueno, Al final se culmina. Cierto es que también ahora en lo, bueno, pues últimamente a lo mejor se, cumplimenta, se, cum, se cumplen estos plazos en, en un año, en un año y poco, ¿no? entre que decides iniciar los contactos pues, con alcaldes, ayuntamientos y secretarios hasta que lo ves publicado en el DOE, pues como ha pasado, bueno, ahora estamos por ejemplo con el corredor ecocultural de Cetrevejo al Pico Jalama, que era una figura que no la habíamos estrenado todavía, que son, estaba especialmente destinada, esa de ámbito regional, para caminos públicos y vías de especial el interés ambiental, como es el caso, ¿no? es el camino que va desde la pequeña Piranía de Trevejo, por todas las laderas estas de la Sierra de Gatas, pasa por Villamiel, pasa por San Martín de Trevejo, y pasa por el cantañar este de los objetos, hasta que suba al pico Jalama, y una ruta preciosa. Y bueno, pues hemos, un, un, lo hemos culminado, yo creo que ha sido en, en menos de ocho meses, ¿no? está a punto de ser declarado ahora en el, en el DOE cambio respecto a Cornalvo. Sí, <ríe> sí. Por respecto a Cornalvo, sí. Bueno, que aquí no, no. había propietarios, ¿eh? aquí yeah. era el público y bueno, ha sido prácticamente pues, los procesos de tramitación y de bueno, pues de, de ajustar los límites de ver por la, la zona por donde debería pasar, por donde no debería pasar y, y tener preparado pues el plan de gestión y todo esto. ¿no? Bueno, nos has comentado que en tu tiempo libre lo usas ahí también un poco para bichear, ¿no? Y sé que, que eres fotógrafo de naturaleza y que incluso organizaste el Fotofío, un festival, de, o sea, un certamen de fotografía dentro de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de Monfragüe. ¿Cómo ves el campo de la fotografía de naturaleza? ¿Crees que hay salida profesional ahí para los biólogos? El, el, el tema de la fotografía, bueno, yo lo entiendo más como una afición, ¿no? El me ha tocado trabajar en ella por bueno en tiempo porque me encargaba de hacer las autorizaciones para, para fotografía la, los, los fotógrafos de naturaleza solicitan autorización para, para, para hacer determinadas actividades fotográficas con especies protegidas y también hay empresas que desarrollan esta actividad ¿no? y esa parte bueno, me tocó hacerla dentro de la administración en su momento y, y bueno pues digamos que luego la parte también me ha tocado trabajar en la organización como bien decía de Fotofío, que ya pues ocho años organizando Fotofío y ya estamos pensando en la, en la siguiente edición en la que te das cuenta el poderío que tiene la fotografía de naturaleza y mucha gente amantes de la naturaleza que se dedican al tema de la fotografía a un nivel pues muy alto ¿no? y que tienen además una legión de seguidores impresionante ¿no? y lo descubrí prácticamente en fío no o sea cuando te das cuenta que realmente tienen mucho éxito todas las ponencias las presentaciones y también bueno pues el, que también tienen una parte de, de, de conservacionistas y de y de, que, bueno que quieren, que quieren Respetar ese, ese patrimonio, ¿no? pero a la hora de, de una salida profesional eh, es complicado. ¿no? Es complicado porque, bueno, ves que ahí, por ejemplo, tiene que ser combinado con algo más. En el caso, por ejemplo, de fotografía de naturaleza, eh, hay empresas que se dedican al tema de fotografía de naturaleza, de llevar bueno, pues, gente a determinados sitios para fotografiar determinadas especies en acuerdos que están estratégicamente ubicados en emplazamientos pues, adecuados para tal o cual especie. ¿no? Y bueno, pues sí, a lo mejor puede ser una parte, de, puede ser un una pequeña salida pero seguramente no vayas a vivir de eso ¿no? necesitarás pues tener eh, algo más que hacer en tu actividad empresarial, por decirlo de alguna manera ¿no? pero fíjate que si sí hay una parte de la fotografía de, de, relacionada con la fotografía que es la fotografía de drones con drones que en los últimos sí, está tiempos muy de moda. impresionante ¿no? y aplicado al tema de conservación eh, es un mundo fascinante porque de repente ves la naturaleza en otro plano lo ves desde arriba y te permite bueno eh, creo que hay ahora mismo varias iniciativas de eh, de empresas que ofrecen estos servicios eh, por, por ejemplo eh, desde el punto de vista de conservación eh, puedes dar un vuelo con un dron y en una siembra de cereales que de otra manera te volverías loco a una altura en la que no molesta a las especies localizar los nidos que tienen mucho cenizo o incluso de agutarlas sin molestarlas ¿no? pero a nivel técnico a la hora de hacer interpretación del paisaje, a la hora de hacer mediciones, a la hora de, de buscar una, eh, una visión mucho más amplia de, del hábitat los drones tienen una gran, son una herramienta de gran utilidad y hay empresas que actualmente están ofreciendo esos servicios, pero seguramente esos servicios y otros servicios más. Es decir, sí. que, que eh, especializarse mucho en, en una cosa pues tiene sus riesgos, o sea, pues, salvo si eres en fin, el, el único que lo hace, pero normalmente suelen ser esas salidas profesionales desde el punto de vista de un biólogo, normalmente debe ser pues, ofertando muchos más servicios y entre ellos a lo mejor el servicio fotográfico o una especialización en, en en determinados contenidos que requieran la fotografía como herramienta, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, José también hizo una entrevista también a un fotógrafo en naturaleza y nos comentó más o menos lo mismo que está la cosa complicada, que es apasionante pero que sí, que bueno, que como complemento mejor, ¿no? Si puedes compartirlo con alguno o como parte de una cartera de servicios ¿no? Que no sea solo fotografía Yo no se lo recomiendo a cualquiera, ¿eh? Uh -huh. es una bonita, eh, está muy en contacto con, con, con las aves y bueno, sobre todo pues la, toda la fotografía que se hace de aguardo, escondido, eh, aprendes muchísimo porque es una manera de ver el comportamiento de las aves sin metido, pues Dentro de su hábitat y pasando completamente desapercibido, y la verdad es que a mí me ha dado muchas satisfacciones el mundo fotográfico. ¿no? Sí, sí, bueno, ya veremos algunas de tus fotos al final de la entrevista cuando ya pongamos los links. Y la verdad es que ya las he visto y doy fe de que son una pasada. La verdad es que. Yo cuando fíjate que te conocía desde hacía, desde hacía años, pero no sabía tu, tu afición por la fotografía y cuando descubrí tu blog eh, me pareció flipante. Yo, no yo siempre, siempre llevo una cámara encima, pero lo he utilizado, pues bueno, pues para, bueno, pues para como una herramienta pero no como tanto como una como una afición pero ahora eso, ocho años aproximadamente si sí se convirtió en una afición más por motivos personales porque tenía menos tiempo para salir al campo y, y sobre todo como saben las fotos las hago aquí en el guadiana sí. en la, en la, en la de casa o sea, me cuesta muchísimo acercarme allí y echar un, una mañana haciendo fotos y, y conseguirlo pero antes bueno me dedicaba más al anillamiento a la salida para observar aves en general y tal y la, ha sido una afición tardía que la estoy mucho. Bueno, te más comentado antes que trabajaste como director del Departamento de Conservación de ADNEX, que es una ONG extremeña dedicada a la conservación de la naturaleza. ¿En qué consistía ese trabajo y cómo fue tu experiencia trabajando para una ONG? Bueno, pues fue una experiencia muy bonita, o sea, eso fue, eh, si no me equivoco, bueno, el, cuando estuve en, el, el, en ADNF fue en el año 93, me parece, que fue cuando empecé a trabajar allí, empecé trabajando primero en un, como monitor en una aula de naturaleza, eh, tuve la suerte de que me mandaran a Zarza de Granadilla, a, a una reserva que tenía allí entonces, ADNF de la, de la grulla. Al, ahí una de naturaleza, y cuando se terminaba la grulla me mandaban a Robledillo de Gata, en plena ciudad, a una, aula de naturaleza que teníamos en descarga maría y bueno con pues las reservas que tenían allí de para los buitres negros y fue una experiencia preciosa o sea, trabajar con niños trabajar con en educación ambiental me apeteció mucho y todo el tiempo libre lo dedicaba pues a, a las reservas no atender pues la, la gestión de, de esa reserva a raíz de esa relación con, con adn pues me ofrecieron formar parte de la, de la plantilla técnica de, de la ong y me contrataron pues para llevar el, el departamento de de conservación de, de adn y bueno pues esa del año 95 pues hacíamos lo mismo un proyecto Live que te ibas a hacer censo que hacía informes informe, informe de, de cualquier tipo eh, por ejemplo hacíamos alegaciones a las cosas que hacía la administración a las informaciones esas que te he dicho antes de pues a las alegaciones a, lo, a los informes de, de evaluación de impacto ambiental pues hacíamos muchas no contestamos a la, a la administración pues lo que no nos parecía bien o mal de, de determinadas actuaciones que, que se pretendían desarrollar y hacer ¿no? y fue una etapa que le recuerdo pues, Emotivamente, porque me llenó mucho, trabajé mucho más que en la administración, allí trabajamos mañana y tarde y, <risa> sí. y no teníamos límite alguno para, para el trabajo. Nos gustaba mucho, contábamos también mucho con la pasión que, que nos movía. Y ciertamente que cuando lo dejé eh, para presentarme a las oposiciones, supuso un cambio, pero siempre echo de menos aquellos ratos, vamos, ratos, no, ya te digo, estábamos todo el día. <risa> y, bueno, unas veces te tocaba organizar un congreso de rapaces del los que o ir a hacer una visita, o a una visita de suecos que venía a la cremadura de eh, Extremadura. Era muy, muy diverso el trabajo y otras veces tenía mucho trabajo mucho más técnico, como presentar un proyecto live o, o no alegaciones a proyectos de enjundia ¿no? que, que se entendía que uno que, que Querías hacerte oír en, en esas alegaciones ¿no? es Muy interesante ¿eh? Porque siempre parece que muchas veces los ecologistas Lo están ahí dando un poco la tabarra A la institución, pero que están haciendo cosas serias a presentar un proyecto live, por ejemplo Es algo muy serio, que no, no es cuestión De que se me pare ahí en 10 minutos Y dar la tabarra que... a la administración también ¿Eh? ¿Perdón? Y dar la tabarra a la administración Sí, también. sí, por supuesto, que eso, eso siempre es necesario Hay que tener ahí... un de hecho, de hecho si, no, si no recuerdo mal, creo que hay varias ONG que siempre están presentes en las la juntas rectoras de, de las áreas protegidas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, hablando de espacios protegidos, ¿tú crees que hay suficientes espacios protegidos a nivel regional, estatal o incluso internacional, a nivel europeo? ¿O crees que se debería aún incrementar más, hacer más densa esa red natural 2000? Eh, bueno, la, la, la red de espacios protegidos eh, mi, mi visión personal es que eh, ahora mismo, el logro de lo que tenemos ahora mismo es importante, ¿no? Es decir, se ha llegado a una superficie protegida que para un político a lo mejor es, es excesiva, a nivel técnico tú a lo mejor piensas que todavía se protege, podía proteger mucho más, ¿no? Pero creo que, que sinceramente la, la espacio protegidos es, es una solución para, para, para conservar esa biodiversidad pero no es la única eh, Quizás lo que habría que atender es sería una política mucho más integradora, ¿no? Es decir, que no ser ni espacios protegidos, es decir, que los espacios protegidos, vale, son los lugares que más sensibles, donde está los que atesoran la mejor biodiversidad, pero no todo está en los espacios protegidos. Es decir, que si al final permitimos que fuera haga de todo y protegemos a ultranza los espacios protegidos, vamos a crear con el tiempo una serie de islas que, que bueno que van a ser, no van a ser funcionales ecológicamente, van a estar aisladas por zonas, por decirlo de alguna manera, arrasadas, ¿no? Hay que ir a una política mucho más mucho más amplia, ¿no? una visión mucho más amplia en la que cualquier actividad se si intente ser respetuoso con el medio ambiente, que es lo normal es decir, cuando tengas que, bueno, pues que una zona tenga que transformarse, que saquen su justa medida, esté en un área protegida o, o no, si tienes opción de hacerla fuera de una dehesa o fuera de un bosque, porque hay un terreno que a lo mejor tiene menos valor ambiental al lado, vamos a intentar cambiarla de sitio vas a seguir haciendo una actividad pero no te cargas nada, ¿no? Y así habría que actuar prácticamente con todo, o sea, buscar siempre la, la opción menos lesiva eh, después de un análisis de, de valorar qué qué es lo que valores tiene esa, esa zona y a partir de ahí decidir cuál es la, la, la solución que, que es menos problemática eh, ahí eh, las políticas por ejemplo de, de, de protección ambiental las que desarrollan la evaluación de impacto ambiental son las que realmente tienen ahora mismo pueden tener más peso en ese sentido en que cualquier actividad que, que se someta a impacto ambiental eh, vele porque eso digamos esos valores naturales que tienes allí no, no se vean afectados ¿no? o se vean compensados eh, o, o, o se vean restaurado o, bueno, o adopte unas medidas compensatorias que eh, minimicen ese impacto. Si eso lo hacemos a nivel global, a nivel regional, por ejemplo, o a nivel nacional o al que se quiera, pues es una política quizás mucho más, mucho más eficaz porque vas a seguir manteniendo eh, la biodiversidad, vas a seguir eh, apostando por el desarrollo porque hoy en día eh, es obvio que es necesario hacerlo así, ¿no? Y, y bueno, pues garantizando ambas cosas es la manera de, quizás de evolucionar hacia el futuro, ¿no? La verdad es que estoy muy de acuerdo contigo y me parece una idea muy interesante eso de que tiene que ser algo mucho más general y más integrador, ¿no? que hay que abarque todos los aspectos de la, de la vida, ¿no? de, la, de la sociedad. Y además, eso es un papel muy importante que tiene la educación ambiental, que de cara a concienciar a la gente, incluso muchos políticos también tendrían que recibir clases de educación ambiental, porque hay, hay por ahí cada uno. Pues sí, Además que luego también el crear espacios protegidos supongo yo que produce una problemática ¿no? también... Un choque entre la gente que está viviendo allí que ha estado explotando tradicionalmente la zona y que ahora se le imponen una serie de limitaciones que a veces pueden ser más o menos restrictivas según la importancia o el grado de, de peligro o de delicado que sea ese, ese hábitat. ¿no? Claro, un área protegida siempre se siente señalado, los propietarios de vivir. ¿Qué he hecho yo para directo, ¿no? <ríe> ¿Por qué me ha tocado a mí el ángel imperial? Bueno, pues nuestra labor es precisamente la contraria, o sea, hacer que esas personas se sientan orgullosas de, de bueno, de, o se sientan, digamos, agraciadas por tener esa especie. La filosofía que te comentaba antes de esas ayudas que, que estamos haciendo es ir direct, de, de, de, dirigirla a, a los propietarios que más peso tienen la responsabilidad. O a sea, mí me están dando la ayuda porque tengo una águila imperial, me están dando la ayuda porque aquí hay una laguna donde comen las cigüeñas negras. no. Eso es lo que queremos poner en valor: ¿no? que la gente se sienta digamos, sienta eso como, como dice, es que tengo 15 alcornoques fabulosos. ¿no? Pues tengo 15 alcornoques, tengo una cigüeña negra y tengo una águila paricera, y gracias a eso pues, estoy recibiendo ayuda. y y, y bueno, pues tengo beneficios en mi finca Fíjate, ahora mismo eh, Dándole un poco la vuelta A todo, ¿no? Eh, una de las principales herramientas de conservación que hay es la política agraria comunitaria, o que parezca un poco fuerte, eh, <risa> pero eh, un, un, un protector de las ayudas de la PAC, eh, con el pago único y el pago ambiental que tiene ahora asociado, eh, ellos son los primeros que están obligados al cumplimiento de la directiva de aves y de la directiva de hábitat. Eh, y es así, es decir, lo tienen que hacer por si quieres percibir esas ayudas, si estás obligado a, a conservar eh, las aves, tú no puedes cosechar si tienes hay un, si un nido de aguilucho de nizo o de abutarda. ¿no? Bueno. Tendría sus matices, no, porque en realidad esos tendrían que cobrar más que los que no lo tienen. Pero eh, sobre el papel, eh, ahora mismo es así. Y cada vez hay más ayuda fuera de espacios protegidos, simplemente, pues, ayuda de la PAC que se están, que se están primando pues, pues simplemente por el hecho de estar dentro de, de áreas protegidas, ¿no? Y un poco son políticas generales que a fin de cuentas están teniendo pues su repercusión. Ha habido un tiempo que en la política agrocomunitaria eh, para, para poder cobrar lo, los pagos, la gente lo que intenta es quitar todo lo que le estorbase, es decir, si sí. tenía una manchita aquí de pastizal que no valía nada, la quitaba. Si tenía cuatro encinas ahí en una esquina, no no. veis para que, para que el máximo de superficie de derechos a pago, ¿no? pues toda esa filosofía ha ido cambiando con el tiempo. La política agraria comunitaria cada vez se ha hecho más ambiental. ¿Y qué se ha conseguido? Pues que ahora ya técnicos de la Junta recintando eh, lo que se llaman los elementos estructurales del paisaje. Y entonces, si te recintan una linde que tiene mirto con unos cuatro almendros, con no sé, la, te, la, te la recintan y estás obligado a mantenerla en, por compromiso de la PAC. Esta, eh, la, la PAC está consiguiendo, en este caso, salvar. De elementos del paisaje de alto valor de, de biodiversidad, contribuyendo a que no se simplifiquen los espacios agrarios y hoy a mí me parece un avance increíble ¿no? No, día, es que sí, ¿no? y antes no era impensable, dice que me iban a, a poner un recinto, por ejemplo, si tienes una laguna pues te repinta la laguna y esa laguna tú no la puedes, ya no la puedes labrar ni la puedes, ni te la puedes cargar, sino esa laguna, ese ensalcamiento natural que tú tenías en tu finca ahora mismo, pues bueno, sigues cobrando por ese territorio, pero tienes la obligación de preservarlo. Son medidas que, por ejemplo los agricultores ahora mismo las están, las están asumiendo. ¿no? Es una política que no es directamente de la Dirección General de Medio Ambiente, sino que viene por la rama de política comunitaria de la rama agrícola por decirlo de agraria, por decirlo de alguna manera, pero que tiene igualmente la misma festividad. ¿no? Sí, lo que hablamos, que tiene la, la conservación de que es un poquito más transversal, no solo centrada en los espacios protegidos. Bueno, y desde tu punto de vista, ¿crees que los ciudadanos valoran realmente la riqueza natural de España en general y, bueno, en este caso de Extremadura en particular? y los biólogos, y aparte de eso, ¿has visto tú alguna evolución en esa valoración desde hace unos años hacia acá? Ay, pues, por supuesto, la evolución, claro, ya, sobre todo que te vas haciendo mayoría, vas viendo, ¿no? Pero, pero, fíjate, lo que más le llama a la gente la atención es eh, eh, cuando de repente ven alemanes, ingleses, eh, finlandeses que vienen a Extremadura a ver lo que tú puedes ver todos los días y dices, pero no, este hombre se ha hecho 4.000 kilómetros para venir aquí a ver las grullas, pues, pero claro, van para ver las grullas en una dehesa, en un paisaje tal. O sea, la gente de fuera realmente es la que te puede abrir los ojos para que te des cuenta que, que lo que tienes aquí es excepcional. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer los demás? Pues salir fuera salir fuera y ver lo que hay, realmente, bueno, eso es lo que te va a dar un poco la perspectiva de, de si lo que tú tienes es, es realmente excepcional o es realmente valioso, ¿no? Sobre todo para, bueno, pues para, para mucha gente que está acostumbrada a ver una de esas y ya lo, un paisaje determinado o está acostumbrado a que vas por la menos una cigüeña negra, claro, o sea, la ves como la gente, o sea, se quedaría pegado a la ventana del coche y se quedaría alucinado por poder ver una cigüeña negra, un dos cigüeña negra aparcado en, en la carretera, ¿no? Tan tranquilamente, ¿no? Bueno, pues esas cosas que son tan características de Extremadura, eh, yo creo que en el fondo no las sabemos valorar. Si tú vas fuera y pasas por algunos países europeos y pues sobre todo por algunas regiones que tal vez están completamente transformadas, que eh, hacen conservación, pero intentan recuperar ese cachito de laguna que se quedaron sin destruir, ese pequeño bosque, que, y tú miras y dices, vaya, mira las dehesas, <ríe> queda mucho por conservar en nuestra región, por, por fortuna, y y eso es un valor que, que tenemos que saber transmitir a la gente que, que, que, que, lo, que lo aprende a valorar ¿no? que, que realmente es algo excepcional y que merece la pena desde el, punto de biolo, de, de, desde el punto de vista del biólogo creo que, hombre, en su formación ha tenido la posibilidad de saber, el, de, de comprobar efectivamente y de aprender que esos valores son así, ¿no? y quizá también pues, lo que le haría falta es pues, la perspectiva de, de salir fuera y ver cómo se, está haciendo, cómo se están haciendo las cosas en, en otro en otros sitios ¿no? ¿O, o ¿qué valores hay en otros sitios? Eh, cojo una, un avión de lo que sé, desde Bogotá, hasta Leticia cruzando toda la selva, toda la selva y <risa> con... ah, claro, claro, claro, sí, nosotros tenemos muchas de esas, pero llevo aquí medio hora en el avión y no dejo de pasar. La... <risa> vale, vale, yo lo que tengo ahora aquí en mi sitio es esto, ¿no? Y, o por ejemplo ir alguna vez a Suecia a ver el lago Homborga, o sea como ciento y pico mil personas van a ver las grullas en primavera, que aquí lo estamos casi empujando a que vayan al festival de las grullas y sí. la gente. <risa> alucina y dice, pero cómo no he venido yo nunca a ver el festival de las grullas y cómo no he venido yo nunca siendo extremeño a ver las grullas aquí en un dormidero, a verlas comer una de esas y te das cuenta que en Suecia llevan años eh, pues la gente con una actividad súper popular de ir en primavera a ver las, la, la, la, las grullas al lago este del lago Juan Borga, se juntan pues, varios miles de personas durante la Semana Santa allí y está generando pues, no sé cuántos millones de euros en beneficios en todo el área local y en toda la zona y a la vez que se garantiza la conservación de estas especies ¿no? eso yo creo que es lo que te hace ver lo que nosotros somos y lo que nosotros a lo que tendremos que aspirar algún día, ¿no? lo que necesitaremos en el futuro hacer con ese patrimonio y sobre todo lo primero valorarlo. Porque si no lo valoramos es muy difícil que algún día lleguemos a, a conservarlo, ¿no? a nivel de bueno a nivel popular. ¿no? La verdad es que me, me, me ha gustado lo que has dicho porque de hecho yo por ejemplo que los hablo mucho de, de que se puede viajar y que es importante viajar y porque abre un poco la mente. De hecho yo siempre he dicho que cuanto más viajo y cuanto más tiempo paso fuera de Extremadura más me gusta mi tierra. pero sea, sí. aprendes a apreciar realmente lo que tiene. que Muchas veces están acostumbradas a verlo que no, no sabes realmente lo que tiene Y luego, eh, lo que has comentado de las grullas, pues, pues estos suecos son súper son pajareros, por lo menos por la experiencia que he tenido. Pues yo recuerdo una, una excursión allí en la universidad, que fuimos allá a Navarro de Pela, y estábamos cuatro personas viendo decenas de miles de grullas en un dormidero, y de las cosas más espectaculares que he visto nunca. Y que, y que hasta entonces, ni siquiera me había planteado, sí, veías las grullas ahí en la dehesa, pero no te no llegabas a, a, a percibir lo que supone, ¿no? Y la verdad es que sí, yo creo que eso de, de viajar es importante sobre todo para los biólogos que sepan apreciar realmente lo que tienen, creo que es importante ah, los biólogos y las personas en general no pero ya que, ya que la, la profesión de biólogo consiste en, en trabajar con, con la vida y con los ecosistemas creo que es importante que adquieran esa perspectiva hay una, yo tuve una experiencia iniciática Hace unos años que, bueno, tuve que bueno, Hice un viaje a Inglaterra, bueno, a Gran Bretaña Y nos recorrimos todas las reserva del RSPB En un British Rail de Teníamos un mes para viajar a todo tren por, <risa> por, por la isla Y la verdad es que, bueno, terminamos En un momento dado, terminamos, bueno, vimos esas reservas Vimos aquellos que tuviesen un, un centro de interpretación En cada reserva, que pudiese comprar pegatinas Postales, en pues, la guía Estaban puestas, no como aquí, que las comprabas en, Bueno, en universidades se las encargabas y tal Y allí las tenían expositores giratorios, ¿no? De, esto, de, de toda la guía de ave que de mortales, ¿no? Y, y bueno, eran los años, el principio de los años 90, ¿no? O sea, y recuerdo, la anécdota era, pues, bueno, estando allí en un observatorio en las islas, en la Ornais, en las Orcadas, pues de repente llega un forfista rojo, estamos solos mi amigo y yo, pero mi amigo y yo en el, en el observatorio y llega un forfista rojo y aparca. Y de repente salen dos señoras octogenarias, y luego señoras habrán perdido y tal. Entran, abren la puerta, nos saludan, sacan su telescopio, su trípode, su guía, se sientan a nuestro lado y se ponen a ver los pájaros. Y digo, Dios mío, ¿qué generaciones serán la nuestra que, o sea, que, que esto te ocurra? ¿no? O sea, que tú estés en Monfragüe y llegue pues, una señora de Serradilla o una señora de Mérida con su amiga que han decidido que en vez de hacer cualquier otra cosa, se van a ver pájaros una tarde de, de verano a allí, ¿no? Esa diferencia por ejemplo, cultural, o cuando tú te encuentras a alguien allí en Inglaterra y te dice, ¡Ah! ¡You are big watcher! O sea, todo el mundo sabe lo que es allí la observación de Aves, los clubes de ornitólogos de Inglaterra a mí me impresionaron o sea, bueno, qué afición, ¿no? Y claro, eso es lo que te da la perspectiva de decir, algún día llegará, ¿no? O sea, algún día dejarás de ser todos los pájaros del pueblo y sino, sino que habrá pues como va viendo ya, asociaciones locales de, de ornitólogos, gente que se preocupa por las setas, por las orquídeas, por los anfibios todo eso ha ido creciendo con el tiempo y cada vez va más, por fortuna, ¿no? Es decir, que es la evolución natural. La gente, yo creo que lo que necesitaba era que se le abriese el campo para que aprendiera. Y al final ha entrado, ha entrado porque es algo bonito y apasionante. ¿no? La verdad es que sí. Si para mí siempre que he seguido por ahí de pajaré, bueno, pajaré porque es lo que yo me suelo hacer, ¿no? Pero vamos, también es una visita a recoger setas con gente que que el tema y todo, la verdad es que todo me encanta. Todo lo que tenga que ver con el campo me resulta fascinante. Bueno, ya para acabar, eh, tampoco te quiero entretener mucho más. ¿Qué consejo les darías a los lectores del blog que podrían estar planeando intentar trabajar para alguna administración autonómica? que Me parecería muy bien que trabajasen para una administración autonómica, eh, lo que pasa es que tienen que estar dispuestos a, a tener paciencia, a que salga esa oferta pública de empleo, la oferta pública de empleo puede tardar un año, dos años, tres años, cuatro o cinco años en salir, entonces lo que sí les recomendaría es que no dejasen nunca de, de bueno pues de aprender, de seguir formándose y, y que no nunca ninguna oportunidad de trabajo. Por, por rara que parezca, ¿no? Además los biólogos para eso creo que estamos especialmente cualificados. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y nunca sabes qué vas a encontrar, ¿no? Y qué te va a aportar ese, ese trabajo. Da igual que empieces en una. que te den un contrato de cuatro meses en una aula de naturaleza, que tengas la oportunidad de hacer una colaboración en, en una empresa durante un tiempo para bueno pues para, para colaborar en una, en un determinado proyecto. Eh, que entres como pues, eso, como voluntario en un proyecto. Mmm, o que incluso te arriesgues a, a bueno a aprender algo por tu cuenta, a buscar algo de autoempleo. Es decir, yo un biólogo lo veo más... Eh... Como es, multidisciplinario, abierta a todo. Totalmente. Nada, bueno, si tienes una, un, un, una preferencia muy clara, no, una orientación muy clara de lo que de lo que realmente quieres, pues intentar aprovecharla, lógicamente. ¿no? O sea, si eres bueno en algo, tienes que ir por ahí. Y todo ese esfuerzo nunca nunca va a ser va a estar mal invertido. ¿no? Pero yo, por ejemplo, desaconsejaría a alguien que dijese venga, yo nada más que las oposiciones y yo solamente voy a estar a las oposiciones a la Junta de Extremadura. Te estarías perdiendo muchas cosas. Si yo por ejemplo hubiese estado desde que terminó la carrera nada más que pensando en las oposiciones me hubiese perdido pues los años de campo de la tesis doctoral el tiempo que estuve en la ONG pues tiempo que trabajé para la empresa haciendo pues, gestión de, de finjas de energéticas que fue también un trabajo bonito tiempo que estuve por mi cuenta eh, el tiempo de la ONG en fin pues quizás esa experiencia al final te da más formación te da más capacidad ves más cosas desde más distintos puntos de vista y creo que el biólogo que tiene una capacidad intrínseca para enriquecerse de de todo, de todo de toda la vida que le rodea creo que debes saber aprovechar esa, esa digamos esa capacidad para, para conseguir trabajo incluso Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Hay que tener un, objeto, un objetivo en mente, pero aprovechar las oportunidades cuando vienen. Hola. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Nacho. Ha sido una entrevista muy interesante. De hecho, yo mismo he aprendido un montón de cosas. Que, la verdad, es que el trabajo de la Junta lo tenía prácticamente desconocido. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por prestarte aquí a este pequeño interrogatorio y ha sido un auténtico placer. Igualmente, yo trabajo muy a gusto y cuando quieras, pues hablamos de estas cosas o de las que te apetezca. Estupendo, te tomo la palabra. Venga. Hasta pronto.